y okay. ok estoy aquí con new yo por cierto me olvidé okay. tu nombre yo porque 3 ¿Tres qué? Bien sí, sí. Vale. cómo sea. Acá estamos grabando una partida oh. de hackers. Uh -huh. Lo que escucharon, una partida llena de hackers. Y si no nos creen, lo verán muy pronto, ya que. Pues está jugando. Come here, <sighs> en serio la mayoría la mayoría de la gente le pasa eso que se olvida que está grabando shark has been slain by gamma Jack. de hecho porque tienen nombres tan hardcore como, <laughs> <laughs> como una de aquí. porque no sé matar mm. no, no sé por ejemplo. ejemplo yo he encontrado tipos como Kratos, Super Saiyajin y algunos uh, nombres que se pasan de Hello, Awesome Yo, yo he encontré algunos usuarios que tenían nombres muy inapropiados que luego se mexican con ellos. si lo dicen, cambia el nombre, no puedo. Si puedes, Ahora puede. puedo. No sí. O si no se ponen Pro, eh, Super Gamer y los retas a 738. jugar. Uh, de pronto. Entonces, como está diciendo, algunas veces encuentras a alguien que... Uh, pues dice... hoy oh, sí, soy súper crack! Pero en realidad no lo es. Por ejemplo, acá encontramos hacker. No, no, no. No, sí, definitivamente sniper. No hacker. Pero ahora no encontramos a ninguno. Sí, eso es... Tu cuerpo no ahora se ve estilo estilo Rambo Mira, está lleno Literal, tiene una flecha en la cabeza Ya le ganaste No, no, no, no, no. Hyper... Hackers No, no fue porque éramos malos Hackers, puro hackers. ¿Viste? ¿Vieron cuatro? No, no, ni cabo. ¿Vamos? Wow, sí, que jugan todos. Ah, no, no, o está... Sea... ¡Te no, fue! No. ¿Vieron? Les dio miedo. A ver. No me veo. ¡Oh, muere! Oh, ¿Por qué está saltando? Es un zamora. Qué tonto. Eh, olvidando eso. Estamos ganando. Sí. Lo que escuchar. ¿No crees que sería un momento perfecto para tener sniper? O sea, mientras que ellos están ahí peleando vos. Oh, este tipo tiene arco. ¿Cómo ah. consiguió arco? ¿Y por qué está peleando mano a mano si tiene.? Hola rosa. Arco. Ven, bus. Ah, ese es un hacker. Hackers, estamos perdiendo por culpa de los hackers. Pero cambia de mira entonces. Tienes que correr. Vuela, vuela. No, no ¿ves? corres. Vuelas. Dale. Por favor, Se llama eso es. Ahora. Ahora. Ahora, entonces. Ok, Laura. ¿Tronqueo? No. ¿Y cómo conoces todos los hacks si no los haces? Porque tengo que saber Sí, claro... ¡Dama dragón, te ayuda! Digo, sigue. ¡Wow! ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué le pasa a tipo? Ah, ¿eso? Acaba de tirar un ¡Wow! Sí que está bien. Tiene flechas en todas partes Por cierto, no nos iremos hasta que moramos. ¿Cómo se dice? Eh, hasta que morimos. Digamos que sí se dice por un Sí, un puerto fin. Sí. ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, corre, sí, corre! ¡Sí, parkour! ¡Sí, corre! parkour! ¡Parkour! ¡Sí, corre! muy difícil ¡Sí, corre! Parkour, ¡Parkour! ¡Parkour! corre! muy, corre! parkour, ¡Parkour! ¡Sí, corre! ¡Sí, corre! ¡Sí, corre! ¡Sí, Don't touch the hood if you try to the man, you in the your wallet, Vamos a no tiene Tú, el que no tiene casa. No, tiene nada. Pues corre y atrápalo. Ya, ya, ya. ¿Qué? ¿Dónde sacó el arco? Wow. Sí, que es malo con la flecha. Uh, ¿cómo que es? Wow, sí que es él ¿Por qué hay tantos samuráis? Yo no entiendo. ¿Por qué soy tan bueno en terceras personas? No sé. Pero no. no, pero bueno, no sé. raro? ¿Por qué no nos fijamos seguro peleando? ¿Estamos en una carretera? Aaron ¡Aron Aaron ¿Aron ¿Quién es ese? Ok, ¿qué nombre? I don't feel it. ¿Y este oh. que es One Shot Killer? Oh, oh, oh. Gracias. Corre, corre, corre, corre, sin parar Corre, corre, sin... corre ¿Cómo vamos nadaremos, nadaremos En el mar, en el mar el... No Vamos a hacer nada, nada, oh, oh, oh, oh. Oh, nada, nada. Oh. ¿Y qué planas hacer? ¿Matar a alguien con una caña de pescar? la partida en el que ya está montado en el, en el dron y llegues que. Uh, uh, uh, y lo mata. Si alguien se acerca de tiro TNT. ¿Y cómo lo vas a encender? Uh, ok, ok. Oh, oh, oh. Ve ahí dejaste algo, ¿qué era eso? Sí. Tengo botas. De ¿Por ¿Por qué? Quiero. Porque quiero. Y no me da miedo, como dice la mujer. De hecho, ¿qué sirve, ¿de qué sirve el oro en los survival? Eh, ¿Qué es una Hierro? Ven aquí. Ven aquí. Mata, mata, mata, mata. Wow, wow se encendió, ¿qué le pasa? Mm. si sí, me mata con un puño. Dale, dale, dale. ¿Cómo se llama? Galaxias. ¡Uh! Corre, corre, corre, corre. No, pues ya le gana esta Pandax. Ah, tus Encantada encantadas como de como lo entiendes al enemigo. Oh. Oh. Yes. No, suerte, es hacks. No, mentira, no, es suerte, sí. Es tomar jokes. Bueno. ¿Qué hiciste? Si ves a alguien... No, no, ¿Tiene la bota? Ve, la... Eh, busca algo encantado. Ya una... Ve, ¿por qué botaste el... el encendedor? Mira, que está el cuerpo del otro. Soy ¿Bueno? el... el Dios. Mira, siempre que me va, que me va así de bien en los juegos del hambre, algo inesperado y inconveniente pasa que, que causa que pierda. Comida. ¿Qué? ¿Sí? Porque de fuego en casa de otro. Esmeralda, esta espada. Voy a ganarle sí. a cualquiera con esta espada. Si, sí. ve, ¿no puede hacer una espada esmeralda? No. ¿Por qué? No, no, no, ¿para qué serviría un diamante? ahí? No sé, con esta espada, ¿para qué necesitaría un diamante? Si vas a los cobres de allá, de... ¿a que solo hay? No sé, nada. ¿Qué hay? ¿Hay nada, ¡uh, pescado! Pero aparte de eso... porque dejaron de trabajo? Necesitan comida, aquí hay la comida hay? Es, es para vivir Por alguna razón se les llama a los pobres ¿no? O como... Paloomps. O como dice tu mamá Cuando no comen la comida Los niños de África Tienen hambre Y yo como que... ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú! ¡One Shot Killer! que está al lado mío! Uh. ¿Y este uh. que es One Shot Killer? ah, ah Comente esa ¿One Shot Killer? ¿Qué? Yo también tengo una perla grande, pero no la voy a usar ¡Dale! Jaja, ah, ja, comete esa! ¿okay? <risa> <risa> estás escapando Ay, de, no? de ti mismo Esto es muy profundo ¡Ja, Ah, ja! estás escapando de ti? ¿Se murió? Oh, hey. ¿Cómo Ah. Rayo, ¡Royos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese chico! Entendelo, pues, o oh, sí, ah. ¿Qué? no, no, no, no, no, no, me... Porque me llamo niño. no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo poseíste? Ahora uno pudiera puestar. Mira mi cuerpo es en el suelo. ¿Qué? ¿Te está tirando zanahorias? Y okay, comienzan dos. Mira, tienen llamas. Ah, llamas. Mira, mira, mira. ¿Qué odio de zampaia? ¿Cómo estas llamas hasta saque, Mmm. ¿Sabes qué? Voy a ponerme mejor. Ok, está mejor. ¿Listo. Uh, oh, ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No! <tose> ¡Tienes suerte! ¡Qué suerte! ¡Corre! Espero encontrar un salpador aquí si el superestar. Ojalá. El saltar, Porque hay obsidiana. ¡Wow! ¡Oh! No puedo tener más, no más. Yo no sé cómo se queda así pronto. ¡Eje, eh, je, je, je! je. Oye. ¡Sí! espada encantada! Vamos a ver. ¡Ay, oh, por favor, que sea! ¡Qué importa, mala tiro! ¡Un No, yo tengo, me... uh, no, yo tengo tiempo de... ¿Qué? ¿Qué de oro. En serio. Pues cierto, las espadas de oro no sirven para nada. Qué felices estamos de encontrar una. No quieres que a super velocidad. Stone ¿Eh? ah, ¿en serio? voy a dejarles una vez como regalo un cajón de tamboco para Pantalones. Bueno, ahora con la cámara. No. Muere. No. Dale. No. Sí, es que... Sí, sí, sí. Ah, ah. ¿Cómo? ¿Está muerto? Uh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? algo oportuno, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? oportuno, Oportuno y inesperado. ¿verdad? Yo solo gané los juegos de alambre. una vez, eran las 4 de la tarde. en mi casita, aburrido. Me metí y habían como que cuatro jugadores. Lo único que hice esconderme en un huequito. Esperé, esperé. Salí y había un tipo que estaba súper poderoso. Corrí, pero intenté. Y después le cayó un rayo. Espera, encima. Espera, espera, espera, espera, espera. Está hecha de de A 7 si Una espada de manta. Ah. Sí. Eh. Y por eso niños no deben utilizar los hacks. Tratar, tratar de verdad. No, no, no. estilo sigilo? No, o si no, haces un techo y le dispara una flechita. ¡Ah! Sí, asesinamos. hicimos nuestro mejor logro? ¡Wow! ¡Wow! cuando la vaca hace daño. No sé, de cuándo lo programaron. ¿Cómo rayos usted donde hay gente? No hay un mapa. Cuando quiero encontrar gente... Ah, ahora. Tiene tons. ¿Qué? ¿Qué es tons? ¿Qué ca... No, lo ataqué y algo me atacó. Creo que te cayó un rayo. Ni siquiera me hizo daño. Hacks, niños. No utilicen hacks. Cada vez que utilizan un hack, matan una vez a niños. No hacks. Ya lo puse uh, Sí, ven, taco, taco, ayuda. Traco, de... eh. Ah, eh, le cayó un rayo a traco. Toma, de otro mundo. ¿Qué? Sí. ¿Tiene traco? Ah, oh, ok, bueno. let's Bueno. Oh, me golpeé la cabecita. ¿Cuánto te importa? Eh, ¿Cuánto te valió el, el, bueno, la aplicación para grabar pantallas? Pero... ¿Recuerdas cuando te dije que ponía un código para quitarlo? Sí. Este que tipo así? Ron McDonald. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Solo hay tres jugadores... ¡Oh before. rayos! ¡Oh rayos! Enderper, Enderper, ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cuál corre. es Enderper? ¡Sí! ¿No viste? Es que... Mm -hmm. Ah, espera, se tiró solo. <risa> eh, solo quedan dos. Tú. no te vas Se a la mitad... Y adivina qué. Cosas que no sirven para nada. Solo eso. ¡Oh! Ah, qué huevo, no tengo esto. El pico se cayó. Qué tonto. Solo queda. Pégale como vos. Pero achúntale! Ay, te está a los huevos. Te va a asesinar. ¿Qué, sabe, ¿Qué? Se está a punto de caer y sonó este teclado cuando hiciste. Cuidado, de pronto tiene arco. No, parece que no, si sí, no ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! mío! mío. Ronaldo. ¿Son cuatro islas? No, espera, espera, espera, espera, espera, espera. Este tiene esta skin. ¿Qué? ¿Tienen la misma skin? cuando se dan cuenta como ah Significa que somos hermanos y bebé. como las típicas novelas lo asesinan y yo estoy aquí en medio todo como que ¿Cómo están? juego amigo también mi enemigo? No oh oh aleluya, oh una ¿Qué? ¿Por qué su <ríe> ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo diría? Entonces vamos a otro tipo de video. ¿Cuál? Cuando tenga más suerte. La suerte es una poción. Porque no tienes nada de suerte. Podrías utilizar la poción.